el día de la fecha se le va a conocer medidas de coerción ...a la imputada Juana Fernández Mercado... ...producto de la misma haber cometido múltiples atropellos... ...múltiples abusos en contra de este ciudadano... ...por el hecho de que es una persona vulnerable al idioma... ...que no entiende mucho el idioma de nosotros, los dominicanos... ...entonces dentro de las situaciones que le han ocurrido... ...la última de ellas, porque son varias se encuentra un hecho en el cual el 28 de julio de este de presente año, Juana Fernández Mercado conjuntamente con dos sobrinos de ella, uno del nombre Adaline, Manuel, Adeline y Adeline y Fernández le producen una golpiza. Una golpiza eh, eh, fuerte en la cual Joana Fernández usa un bate con clavo y sus dos sobrinos arremeten a botellazo en, en la propia vivienda de ellos en el sector Vistar Valle de esta ciudad. Pero que la justicia ahora da justicia y yo quiero de verdad por la seguridad de mi vida que esta persona caiga, caiga presa porque es, es un peligro para mí, y, y, y, y yo caminando, yo no puedo salir de mi casa, es, es, hasta ayer, ayer mismo viniste de nuevo en... Um, Tenía la, la comida de, de, de Navidad en nuestro barrio, y allá llegó la madre, y el, el hermano, eh, hablando conmigo, hablando, discutiendo conmigo. Yo, yo no quiero más eso, esta es todo. Ella me amenazó muchas veces, no es solo un vez que ella me agresó. Ella me agresó cuatro veces, me amenazó de muerte, me amenazó de todo. Y yo la quiero, que al final ella caiga en cárcel, porque mi vida corre peligro. ¿Tiene usted por subir entonces? Yo, yo, yo tengo miedo, yo tengo miedo, miedo, miedo, yo, es, es, es la amenaza de todo, y no solo de ella, es no solo de ella. Pero ella, a veces hasta en el frente de un policía, ella desiste que me va a mochar la cabeza de todo. Pero esta señora puede hacer parece todo lo que ella quiere.